En este último bloque y a continuación de los anteriores, con la misma temática, estructura y función del tejido muscular, nos centralizaremos básicamente en lo que es la fisiología de la contracción y relajación muscular. Tendríamos que empezar a, a decir o a comentar que la contracción muscular inevitablemente se tiene que dar a través de un estímulo neurológico, o sea, como sabíamos eh, habíamos eh, hecho mención en la primera parte de las presentaciones donde dijimos que el tejido muscular es un tejido muscular de tipo voluntario, o sea que necesita sí o sí de un estímulo nervioso. En la diapositiva estamos observando cómo la terminal de un axón, de una neurona, mejor dicho su axón, su terminal, está en contacto con eh, la fibra muscular. Contacto es una forma literal de decir, ya que el contacto en sí no existe físico, si sí hay una relación íntima entre lo que es la terminal del axón y la membrana o el sarcolema de la célula muscular. A esa unión ¿sí? se la denomina unión o placa neuromotora. Cuando un axón está propagando su potencial de acción y llega a la terminal de esa neurona, o sea, a su axón, produce una liberación de unos neurotransmisores que se encuentran en las vesículas presinápticas de, eh, de ese axón, que son liberadas a, en, a la hendidura, ¿sí? a ese canal entre, que separa lo que es la, el axón con la membrana celular, que van a ser recibidos básicamente por receptores de la membrana de la fibra muscular. Esa unión entre la acetilcolina y los receptores permite el ingreso del sodio extracelular para que pueda continuar propagándose la despolarización de la membrana, ahora bien de la fibra muscular. Esa propagación se, eh, se propaga, valga la redundancia, y llega hacia las terminales del retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático representaría lo que es el retículo endoplasmático liso y rugoso de una célula tipo. Nada más que como se encuentra en la fibra muscular se le denomina retículo sarcoplasmático. Cuando el potencial de acción llega de manera exitosa hacia la terminal de ese retículo sarcoplasmático en su interior el mismo posee calcio y ese calcio va a ser liberado al sarcoplasma que vendría a representar lo que es el citoplasma de una célula. Una vez que el calcio es liberado al sarcoplasma, empieza a darse una, una, cantidad, una cierta cantidad de fenómenos fisiológicos, particularmente sobre las proteínas que habíamos mencionado de, que se encontraban en el interior de un sarcómero. En, en este slice podemos observar cómo se ha propagado el potencial de acción a lo largo de la membrana celular llegando a lo que es el retículo sarcoplasmático. Recuerden que cuando ese potencial de acción prospera y alcanza el retículo sarcoplasmático, produce la liberación del calcio que se encuentra en su interior. Ese calcio es de vital importancia para la contracción muscular, particularmente porque es el que va a producir la liberación de los sitios activos de la actina. Eso básicamente lo va a hacer a través de la troponina, que tiene una gran afinidad por el calcio y la troponina en, busca, en búsqueda perdón, de ese calcio desplaza la tropomiosina de los sitios activos dejando los sitios libres para que la cabeza de miocina puedan unirse a esos sitios activos y con gasto de energía, básicamente de una molécula rica en energía como es el ATP que es la adenosina trifosfato, es el que va a producir el golpe de cabeza o el giro de cabeza deslizando la actina sobre la miocina ese es un fenómeno de contracción muscular en el caso de que sea una contracción de tipo concéntrica los discos Z se aproximan de los sarcómeros y en caso de que sea una contracción de tipo excéntrica los discos Z se alargarían o se alejarían de ese sarcómero de todos modos a continuación retomaremos la fisiología o los tipos de contracción muscular como para poder entrar más en detalle. Por otra parte, eh, la relajación muscular sería todo el proceso inverso a la fisiología de la contracción muscular. Lo primero que tiene que suceder justamente es cort cortarse el estímulo que generó o ocasionó la despolarización de la membrana y eso sucede gracias a una enzima que se llama eh, acetilcolinesterasa, que se encuentra en la hendidura de entre la unión del axón con la fibra muscular que degrada la acetilcolina. Si se degrada la acetilcolina, ese neurotransmisor no se une ya con los receptores de membrana y por lo cual corta la posibilidad de ingresar el sodio y de continuar con la propagación del estímulo eh, eléctrico. Por otro lado, el calcio que se encontraba en el sarcoplasma, o sea, recuerden que el sarcoplasma es la parte acuosa de la célula, va a ser ingresado nuevamente al retículo sarcoplasmático a través de la función de una proteína, que es una función de bomba, se llama la bomba de calcio, que con gasto de energía va a introducir el calcio que se encuentra en el sarcoplasma al interior del retículo sarcoplasmático, haciendo que la tropomiocina nuevamente se vuelva a apoyar sobre los sitios activos e imposibilitando el contacto de la cabeza miocina con la actina, por ende, la relajación muscular. Eh, a modo de relación con la fisiología de la contracción y la relajación muscular vamos a centrarnos básicamente en los distintos tipos de tensión. Pero antes de comenzar con la clasificación de las tensiones musculares vamos a tratar de poder enfatizar sobre algunos aspectos importantes o propiedades importantes del tejido muscular. El tejido muscular tiene eh, la característica de ser eh, la excitabilidad. Eso quiere decir que ante un estímulo ese tejido responde excitándose, el concepto la propiedad de contractilidad, que ante una estimulación responde contrayéndose, la propiedad de elasticidad, eso que quiere decir que un vientre muscular puede elongarse y que luego que cesa esa fuerza que ocasionó la elongación de ese vientre muscular tiene una fuerza elástica, o sea lo que recupera el tamaño de origen. Y por último, el de elongación, o sea que la célula muscular es un tejido, es una célula, una, una estructura que tiene la capacidad de elongarse para luego volver nuevamente a su posición de origen. Una vez dicho esto, explicaremos lo que son los distintos tipos de contracción muscular. La clasificación fisiológica más eh, comúnmente utilizada en los libros de fisiología es dividir a la contracción muscular en dos grandes grupos. Por un lado las contracciones de tipo dinámicas y por otro lado las contracciones de tipo estáticas. Las dinámicas a su vez anteriormente llamadas isotónicas, concepto que se ha dejado de utilizar en la fisiología porque si uno empieza a desmenuzar la semántica de ese concepto empezamos a ver que iso es igual y tónica tono, o sea que un vientre muscular teóricamente con ese concepto tendría el mismo tono muscular a lo largo de toda la contracción. Y eso realmente no sucede de ese modo, por lo cual se reemplazó el concepto isotónico por contracciones de tipo dinámicas. Las contracciones dinámicas se pueden dividir en concéntricas y en excéntricas. Las concéntricas son cuando están en contra de la ley de gravedad, cuando los puntos de inserción de un vientre muscular se acortan ¿sí? y generalmente se dan en los movimientos de flexión. Podríamos hacer un ejemplo la contracción dinámica concéntrica del bíceps en la flexión del codo. Podría ser un ejemplo práctico eh, en esta clasificación. Por otro lado, la excéntrica, que es cuando existe tensión muscular, pero los puntos de inserción se alejan en vez de acercarse, lo que hace que el sarcómero o los discos Z que forman parte de un sarcómero se alejen. Lejos de haber una relajación muscular es un tipo de contracción, esto es importante resaltar porque generalmente se menosprecia ese tipo de tensión muscular. Por último la contracción de tipo isométrica o estática que es el fenómeno en donde se produce una contracción muscular, o sea donde hay contacto entre los, las cabezas de miocina con los sitios activos de la actina pero no hay ni un acercamiento ni un alejamiento de los puntos de inserción. O sea, a, los, a simple vista no se produce o no se puede observar ningún desplazamiento de ninguna palanca ósea. Eh, a modo de cierre de, del tema de, de las distintas eh, presentaciones, vamos a tratar de poder eh, caracterizar a los distintos tipos de fibras que forman parte de un fascículo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un vientre muscular posee distinto tipo de fibras musculares. Hay fibras denominadas lentas o ST, que representarían las siglas de las palabras en inglés, que es slow twitch, las fibras de contracción o denominadas rápidas o fibras FT, que en siglas en inglés sería las fast twitch que tienen distintas características histológicas que la diferencian y si nosotros podríamos ver inclusive una foto de una, de una imagen microscópica podríamos observar que hasta inclusive la coloración de esas fibras son distintas. Nosotros podríamos decir que una fibra de contracción lenta o ST son fibras que son resistentes a la fatiga que generalmente su metabolismo celular es de tipo aeróbico por lo cual utilizan como principal fuente energética los ácidos grasos, la glucosa o bien en casos extremos las proteínas. Están eh, conformadas por una gran cantidad de mitocondrias básicamente porque tenemos que resaltar y recordar de que las mitocondrias es la organela eh, neurálgica en la formación de ATP o sea que el 95% de la energía que necesita los distintos tipos de células lo produce la mitocondria a nivel eh, aeróbico. ¿sí? Y tiene como otra característica importante a resaltar las de fibras de contracción lenta, que tiene una poca capacidad o una baja capacidad de generar tensión. Siempre comparándolo obviamente con las fibras de contracción rápida. Habíamos mencionado que las fibras de contracción rápida y lenta también se pueden diferenciar por la coloración las fibras de contracción lenta son fibras eh, de una coloración más rojiza y eso básicamente se lo va a dar eh, la cantidad de mioglobina la mioglobina es un pigmento que contiene hierro que es como si fuera un reservorio de oxígeno dentro de una célula muscular es eh, la capacidad del tejido de poder almacenar el oxígeno al momento de utilizarlo de manera rápida Cuestión que las fibras de contracción lenta, que tienen una coloración mucho más blanca que las anteriormente mencionadas, es básicamente por la escasez de esta eh, reserva de oxígeno que es la mioglobina. Las fibras de contracción rápida se van a poder a su vez clasificar en dos grandes grupos. Vamos a ver contracciones eh, fibras de contracción rápidas, rápidas rápidas o fibras de contracción rápidas lentas. Se diferencian básicamente que una predomina más el metabolismo anaeróbico que otras. Nosotros podríamos decir que las rápidas rápidas, su metabolismo es pura y exclusivamente de tipo anaeróbico, por lo cual la principal fuente energita, energética para poder producir ATP es la glucosa. Tiene una gran capacidad de generar tensión, pero a su vez son sumamente fatigables, o sea que su contracción o su reclutación muscular es efímera. Solamente alcanzaría como para poder realizar una contracción máxima potente al cabo de dos o tres segundos y rápidamente se fatigaría. Por otro lado las fibras de contracción rápidas lentas tienen un metabolismo de transición entre lo que es aeróbico y anaeróbico y son por ende más resistentes a la fatiga. ¿Sí? Eh, tiene como otra característica la capacidad de generar tensión pero no a nivel de las fibras de contracción rápidas rápidas. Por último se ha clasificado eh, en la fisiología también humana unas fibras eh, rápidas de transición o denominadas híbridas que van a tener el comportamiento dependiendo la especificidad del estímulo que realice ese vientre muscular Ejemplo, si tenemos un deportista, un velocista de elite probablemente esas fibras híbridas se van a comportar como una fibra de contracción rápida rápida en comparación de un, me eh, un medio fondista que probablemente esas fibras híbridas se comporten como unas fibras de contracción rápida lenta. Para destacar a modo de, de cierre de la diferenciación de fibras, vamos a decir que el mayor porcentaje de las fibras que constituyen un vientre muscular son de tipo ST o de las denominadas lentas, y en menor porcentaje las fibras de contracción rápida. Eso también va a estar supeditado al entrenamiento de la persona a la genética de la persona, que va a marcar, básicamente, una diferencia en esos porcentuales. A modo de cierre, eh, haremos un punteo de los temas eh, más importantes que hemos tratado sobre esta unidad, eh, estructura y función del tejido muscular. No debemos olvidar que eh, los músculos o el tejido muscular se clasifica básicamente en tres, lisos, cardíaco y estriados ¿sí? que eh, el músculo esquelético particularmente es el que mayor porcentaje ocupa de la masa corporal total ¿sí? que tiene como principales funciones la de la motricidad la protección, la termogénesis, la postura pero también esa función que habíamos hecho mención que es como un verdadero órgano endocrino con su capacidad de producir y liberar determinado tipo de proteínas denominadas mioquinas, ¿sí? que la fibra muscular es la célula del tejido muscular que en su interior va a estar conformado por miofibrillas que a su vez esas miofibrillas están formadas por sarcómeros y que dentro de esos sarcómeros tenemos las proteínas denominadas contráctiles, elásticas y moduladoras que para que haya una contracción muscular necesita esa fibra muscular de un estímulo y ese estímulo se lo va a dar justamente la terminal de una neurona, que el calcio es de vital importancia tanto para la contracción como para la relajación muscular y que por último los distintos tipos de fibra muscular pueden producir tres tipos de tensiones, dinámicas concéntricas, dinámicas excéntricas y las isométricas. Recuerden que eh, a disposición siempre del alumnado se encuentra la literatura que la cátedra recomienda o bien de manera digitalizada en el Dropbox o bien de manera eh, impresa en la fotocopiadora de la facultad. En la diapositiva última observan la literatura que recomendamos para poder abordar la temática que estuvimos desarrollando en esta clase como obligatoria y otra literatura en la parte inferior como complementaria, como para poder ahondar un poquito más en el conocimiento de esta temática. Muchas gracias.